1982 fue el año de Panamericana Televisión, el año de las grandes realizaciones internacionales. Difundimos la imagen del Perú al mundo entero y demostramos nuestra capacidad para llevar a cabo transmisiones de trascendencia mundial. En mayo, Pantel realizó la gira de la selección peruana de fútbol por Europa. En el mes de julio, organizamos el concurso Miss Universo, que fue visto por 600 millones de personas. En septiembre, por primera vez, transmitimos el Mundial Femenino de voleibol al Perú, el Japón y la China continental. Y en el mes de noviembre, transmitimos el décimo primer festival de la canción Oti para el mundo iberoamericano. Despedimos 1982, habiendo marcado los picos más altos en la historia de la televisión peruana. Y muy pronto presentaremos la programación 1983 Feliz Año Nuevo